Bueno, pues llegamos al martes día 11 aquí en Radio Futuro, como cada mañana de martes, por supuesto. Tenemos al doctor Amor, a Juan Bustamante, al que damos ya la bienvenida. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenido una semana más. Gracias. Bueno, tenemos hoy cuatro señales de que no le interesa. Es el tema que nos va a desarrollar en este martes. Cuatro señales... Podrían muchas más, sí. pero lo ha resumido en cuatro. Lo ha resumido en cuatro, aunque es verdad, podrían ser muchísimas más. Pero bueno, en estas cuatro va resumida las más destacadas e importantes, las más evidentes, podríamos decir, Juan. Exactamente, de que no le interesas a él o a ella. Vale. Bueno, pues cuando quieras. Bueno, pues primera señal de cuando estamos conociendo a alguien y dice que nos quiere conocer sí. o que le gustamos, sí. pero con estas cuatro señales demuestra todo lo contrario, que siempre digo que hay que fijarse en lo que hacen, no en lo que dicen. Uh -huh. La primera señal, cuando es una persona que cada vez te va escribiendo menos, empieza a escribirte mucho al principio, te da los buenos días, eh, te va preguntando durante el día cómo va, qué tal el trabajo y demás al día siguiente ya te da buenos días pero ya no te pregunta tanto, ya al otro te empieza a dejar de dar buenos días, va de más a menos, uh -huh. como suele pasar habitualmente, eso pasa casi siempre. Uh -huh. o Esa es una primera señal clara, de que por el motivo que sea, y esto pasa incluso sin habernos visto, sí. pues no le interesas de verdad, o eras una distracción, o era un capricho que le ha dado ahí una cosa rara, porque, hombre, si no le has hecho nada, ni os habéis visto ni nada, en tan pocos días que pase de interés a no interés, pues está claro que es que en realidad no lo tenía, pero bueno. Exactamente. Además, puede ser también, Juan, que con el tiempo y el contacto, pues las conversaciones, por el tema que sea, pues no sean muy afines muy, y, bueno, pues esa persona decida irse retirando poquito a poco. Hay gente que tiene la fea costumbre de, eh, yo eh, en realidad no quiero estar con nadie, pero me quiero distraer con alguien. Sí. Entonces, ¿qué hace? Pues me pongo a hablar contigo, eh, te doy a entender, o que tú creas que realmente si me interesa hablar contigo, o sea, si me interesa conocerte, pero en realidad no, en realidad es que no tengo ganas de estar con nadie, pero como tú me distraes, pues sigo te sigo el rollo. Y eso está muy feo, porque claro, la otra persona se ilusiona, la otra persona se cree que va a haber algo y en realidad no, no va a haber nada, ni ahora ni más adelante. Juan, y como hemos hablado muchísimas veces, lo más lógico sería pues, decir las cosas claras, ¿no? Sí, pero como ya he comentado muchas veces, la gente no suele ser nada valiente uh -huh. y la gente es muy egoísta. Piensan en ellos y en ella y dicen, bueno, a mí ahora me conviene hablar con este o con esta porque como estoy mal, pues mira, así me distrae y me viene bien y demás, pero yo en realidad lo que he dicho, digo, pero yo no quiero estar con nadie, pero yo voy a seguir hablando porque me hace más llevadero el día, uh -huh. y no piensan que eso, que eso es egoísmo porque sí, te está beneficiando a ti, pero es que la otra persona piensa que quieres conocerle, piensa que va a llegar algo, que vaya a estar junto, uh -huh. y claro, se va ilusionando y llega un día en que ya te dice, oye, pues a ver si estamos, y yo dice, no, no, yo creo que no quiero estar con nadie, Ay, no entonces claro, como no lo dicen, Lógicamente la otra persona, si ve que sigue en contacto, y piensa que quiere estar contigo, es lo más normal. Pero también podríamos ser un poquito honestos, Juan, y decir, mira, yo no quiero nada serio, pero sí me interesa esta relación como una amistad, que puede ser una amistad importante y puede ser una amistad bonita. Pero es que no lo hacen, porque a Ajá. mí me lo han hecho muchas veces, que me han dicho, no, si sí, me encanta hablar contigo, eres un tío muy majo, eh, me gustaría seguir conociéndote, cuando te dicen el me gustaría seguir conociéndote es, oye, me interesa. Y luego me han dicho, no, yo es que en realidad estoy bien así. Digo, entonces me has metido. Lo que tuviste dices desde el principio, que no quieres estar con nadie, y ya decidiré yo si seguimos hablando o no seguimos hablando. porque eh. bueno, A mí no me interesa hablar con alguien que no quiere estar conmigo, porque yo ya amigas tengo. Uh -huh. Yo no quiero más amigas nuevas, en mi caso. Entonces tú eres libre después de decir, oye, pues me interesa seguir hablando de amigos, o no bueno, me interesa seguir hablando con esta persona. Uh -huh. Pero claro, no se suele hacer. Bueno, pues esta es una de las señales clave Cada vez eh, te va escribiendo menos. ¿Qué más señales hay por ahí, Juan? Otra de ellas, la segunda sería que nunca te propone una cita. Es decir, tú te pones a hablar con esa persona todos los días y nunca te dice oye, pues esta tarde tiene algo que hacer, pues si quieres nos tomamos un café. Entonces, hablando, hablando, hablando, y tú piensas, bueno, esta persona sí, hablamos mucho y todo muy bonito, uh -huh. pero nunca me dice de un encuentro, y habrá que verse en persona también, ¿no? Que luego no se acaba nada, bueno, pero por lo menos habrá que intentarlo y habrá que ver qué pasa. Pero si estamos, venga, hablar, venga, hablar, es que entonces somos un consultorio telefónico, parecemos la, la línea de la esperanza, ¿no? Porque venga a hablar y contarnos cosas por teléfono, pero nunca quedamos. Entonces es otra señal clara de que no tiene interés, porque a mí, por ejemplo, cuando si me interesa conocer a alguna, luego que pase lo que tenga que pasar, si le digo, oye, ¿te parece que nos veamos mañana y demos un paseo o nos tomemos algo? Es una manera de decir, bueno, vamos a avanzar un poquito y a ver qué pasa. Uh -huh. Pero si nunca te dice de quedar está claro. Podría ser también por miedo, Juan... Bueno, puede ser por miedo, pero el miedo, la única manera de saberlo es quedando con esa persona. Y si le interesas, eh, aunque tenga miedo que salas, dirás, bueno, pero voy a verlo, o voy a verla. Porque a lo mejor en persona no me gusta, o no le gusto yo, o no nos gustamos ninguno de los dos. Y eso es la única manera de saberlo, es quedando en persona. Exactamente. Bueno, pues eh, nunca te propone una cita, te va dando largas... Te va poniendo excusas, y esto es una señal también evidente, de que no hay interés ninguno. Sí, totalmente. La tercera sería que siempre, te dice que siempre estás liado o liada. Bueno, la adjetiva, como hemos dicho, excusa, ¿no? Una excusa de, eh, vamos a ver, no, no sé qué. No, es que hoy no puedo, es que hoy tengo mucho trabajo, no sé cuánto. Y bueno, venga. Y eso, como que que nunca hace por quedar o nunca quiere dar ese paso por lo que hemos dicho, pues sea por miedo o por lo que sea o porque realmente quiere estar solo o sola pero es eso la excusa de que siempre tiene muchas cosas que hacer y yo siempre digo lo de bueno, todo el mundo tenemos cosas que hacer si te organizas da tiempo a todo o sea que si pones la excusa de que estaba muy liado o que siempre estaba muy liado o liada es mentira, porque si tú quieres ver o conocer a esa persona mmm, busca un hueco y dice hoy no puedo, pero mira, mañana por la mañana puedo entonces, otro, otra mentira más de, eh, te quiero conocer, pero no, en realidad no, me quieres conocer. Uh -huh. Hombre, si eso es así siempre, pues la verdad que es una, una señal evidente. Ahora, si es una cosa temporal que te digan, bueno, pues en este periodo no puedo porque tengo este motivo, pero después sí podrá ser, pues ya eso es otra cosa. Pero claro, excusa sobre excusa, ahí no hay excusa, valga la redundancia. Eso es que no tiene interés, porque yo creo que dije uno del ejemplo de que si echan la película que más te gusta en el cine, tú a lo mejor hoy no puedes ir. Pero tú buscas el día, dices, hoy no voy a poder, pero um, el viernes, el viernes voy a ir, ¿a qué hora son las sesiones? A las seis, uy, pues a las seis voy a ir. Entonces, mmm, si algo te interesa de verdad, tú le buscas hueco uh -huh. y vas. Ahora, si no te interesa, bueno, más te pone excusas. Pues otra de las excusas no tengo tiempo. Es como yo suelo decir, si no tienes tiempo, lo buscas. Lo buscas, exactamente, porque el día además es muy largo, tiene muchas horas y en, en un momentito, si la cita no puede ser más eh, larga, pues puede ser más cortita, también es una posibilidad, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de una vez conociendo a una que me dijo, Ay, eso fue, me gustó mucho porque eh, no yo que trabajo todo el día, no sé qué, dice pero mira, no te preocupes, cuando yo salga a trabajar si quiere, no nos vemos aunque seamos 10 minutos y uh -huh. dije, exacto, muy bien, es que eso es, eso es ¿eh? ya, ya me ha puesto una buena solución que es cuando salga a trabajar si quiere, nos vemos en un sitio y aunque sea 10 minutos, uh -huh. digo, muy bien digo, ves cómo cuando se quiere se puede lo más cómodo es, no, es que salgo a trabajar muy tarde, vale, pero mira cómo esta, esta chavala así lo hizo uh -huh. estuvo genial y, y, y efectivamente salió del trabajo y nos vimos 10 minutos, pero lo hizo se esforzó y tuvo las ganas y se lo dices digo, muy bien. ¿eh? Eres de las poquísimas que lo hace. Bueno, pues eh, otra de las señales. El poner excusas. Siempre eh, tienen algo que hacer. Y nos falta una, Juan. Y la última es, eh, pues que siempre sigue con sus cosas. O sea, le estás conociendo y no renuncia a nada de lo que está haciendo por quedar contigo. O sea, eh, mañana me voy con mis amigas. Eh, pasado he quedado con mis amigos para ir a Portugal. El otro no sé qué. Es como diciendo, no, no, si yo voy a seguir haciendo... Yo lo que tenía planificado no lo voy a cambiar ni modificar nada. y Dices uh -huh. tú, bueno, pues si dices tú que me quieres conocer y no estás haciendo nada por conocerme, pues ya me dirás tú a mí dónde está el que me quieres conocer. Porque claro, si te interesa a otra persona, algún plan lo puedes cambiar. Otra cosa es que quieras. Porque si yo, por ejemplo, mañana he quedado con alguien, sí. voy poner un ejemplo... ...y ahora me quiere conocer una... ...pues yo le puedo decir a, a esa persona... ...oye mira, que vamos a dejar lo mejor para el viernes... ...a la persona con la que había quedado... ...y le digo a esta persona que estoy conociendo... ...oye pues mira, mañana nos vemos... ...o si no, lo parto el dos del día y digo... ...pues voy a quedar por, por la mañana con una persona... ...y por la tarde con la otra que ya había quedado... ...de, de amigo, vamos... ...entonces eh, ahí sí... ...ahora si tú tenías planeado cosas estos días... ibas siguiendo tus planes... Evidentemente no tienes ningún interés porque no estás haciendo nada uh -huh. por cambiarlo ni estás haciendo nada por verme ni por quedar. Claro, Juan. Puede ser que tenga sus planes ya programados, digamos, pero esos planes no son eternos en el tiempo, ¿no? tendrás planes Claro, o si no lo, lo que he comentado de, de esta chavala que hizo muy bien de los 10 minutos. Si me dice, por ejemplo, alguna que conozca es que mañana he quedado, yo qué sé, para eso, para ir a Portugal a pasar día. Sí. Y, y me dijiste, he quedado a las 12 Pues me podía decir, pero si quieres desayunamos juntos antes de irme. Eso lo puede hacer perfectamente. Exacto. Entonces, antes de irse, podemos ver en un ratito, quedamos a las 10 desayunamos, y a las 11 uh -huh. pues ya se va, y que se vaya a Portugal, que haga lo que quiera. Uh -huh. Eso se puede hacer perfectamente. Otra cosa es que quieran hacerlo. Entonces, cuando te dicen, es que he quedado con mi amiga, es que he quedado con mis amigos, es que el viernes voy a no sé dónde, es que no sé cuánto... Es como, no, es que tengo todos esos planes que son verdad, pero es que yo los voy a hacer, o, o sea, que no cuento contigo, que yo sigo haciendo mi vida, por eso lo he dicho, que sigue con sus cosas, que yo sigo haciendo mis cosas y que me das igual, que te esperes, vamos, para verte. Exactamente, bueno, otra señal, sigue con sus cosas, es un poco más de lo mismo, Juan, porque eh, si tiene sus planes también puede salir diez minutitos antes y dedicar esos 10 minutitos, ¿no?, yo solo digo que cuando se conozca alguien... ...y te empieza a poner todas estas cosas... ...son mentiras y excusas... ...y que se dejen de ya de mentir... ...de tomarnos por tontos ...de no es que no he podido... ...no es que mañana voy a no sé dónde... ...ya digo, esta chavala... Es ...de las que la, la aplaudí... ...y se lo dije, digo... ...eres de las mejores que he conocido... ...si no la mejor... ...porque... ...ha tenido mucho mérito... ...de que salga de trabajar cansada... ...y aunque sean solo 10 minutos... ...ha quedado conmigo... ...entonces por eso... Eh, ...cuando estemos conociendo a alguien que tengamos muy claro que si quiere queda y si no quiere no queda uh -huh. y eso se ve fácil y con todo esto que yo he comentado se ve claramente si quiere quedar o no quiere quedar ya te puedes decir lo que quieras y te puede prometer lo que quieras y al final lo que habla es los hechos no las palabras Juan como hemos hablado muchísimas veces la honestidad que es lo más bonito del mundo verdad y con la verdad por delante no. hombre yo siempre algunas se me han enfadado pero yo siempre digo yo prefiero caer mal siendo sincero que viene siendo un falso. Yo quiero, por ejemplo, en mi caso, y además lo, lo que recomiendo a todo el mundo, que se conozca gente sincera, gente que si no quiere quedar que te lo diga, pero que no te esté mintiendo, que no te esté poniendo excusas, y que no te esté intentando vender la moto. Uh -huh. Entonces hay que ser siempre sincero. Oye, que no quiero quedar, no pasa nada, cada uno por su lado. Que no me gusta, no pasa nada, pero no. Sí, ya quedaremos, sí, te veré, no, es que no puedo. No, es que no me ha dado tiempo. No, todo eso no. Porque es que luego toda esa gente que lo hace, se lo hacen y se cabrean. Y claro, no queréis que lo hagan, pero vosotros lo hacéis. Entonces siempre busquemos a personas que sean sinceras, que sean valientes y que si no quieren quedar, que lo digan y ya está. Y no pasa nada, cada uno por su lado. Pues ahí está la clave. Si no quieren quedar, pues que lo digan desde primera hora y ya está. Y, y no se pierde el tiempo ni por una parte ni por la otra. Por una parte por intentar... ...quedar bien o no sé, y, y la otra porque está al fin y al cabo con el inicio de una ilusión y está perdiendo el tiempo. Hombre, es que no debemos de perder tiempo nunca, yo precisamente, que no es lo que me sobra el tiempo... Uh -huh. ...y no quiero que me lo hagan perder, entonces eso, prefiero que me digan que no quieren quedar o no les gustó... ...desde el primer momento y ya está, pero nunca debemos perder el tiempo con nadie porque es perder eso, el tiempo los dos hacer el tonto y al final mmm, no vale para nada, ¿eh? lo mejor es desde el principio, si no quiere quedar que no quede, si no le gustó pues adiós pero no alargar un final que va a llegar seguro Bueno, pues estas son cuatro señales eh, fundamentales que nos ha destacado hoy, como decías al principio puede haber muchísimas más pero estas son claves cuatro señales de que no le interesa si te parece como siempre Juan, antes de finalizar, hacemos un breve resumen de lo que hemos hablado? Pues el resumen es ese, que eh, las personas que pongan excusas, que nos intentan hacer perder el tiempo y que veamos con estas cuatro señales que no nos quieren conocer, no, no perdamos el tiempo, no sigamos adelante, no insistamos en alguien que no tiene interés ni tiene ganas y vamos a buscar una persona que, oye, pues que por lo menos tenga... Eh, ...la intención de conocernos... ...que después funcione o no... ...no pasa nada... ...pero que por lo menos dé el primer paso... ...y diga, venga, pues vamos a intentarlo... Uh -huh. ...pero si no, pues eso... ...dejémonos de perder tiempo porque... ...no sirve de nada... ...estar con alguien que no tiene interés... ...pues para qué... ...así que... Eh, ...seamos sinceros, claros, directos... ...y seguro que va a ir mucho mejor... ...exactamente, como hemos dicho... ...la honestidad, sobre todo... ...Juan, pues... Eh, ...muchísimas gracias... ...un martes más por estar aquí con nosotros... Aquí en Radio Futuro, hoy con estas cuatro señales de que no le interesa, muchísimas gracias. Como decimos, feliz semana, Juan. Y bueno, pues la semana que viene, seguro que nos trae otro tema tan interesante como este. La semana que viene tengo preparado, te borra de sus redes y del WhatsApp sin motivos, pues no hagas esto, lo que contaré. Ah, vale, eso sí, también es interesante, que eso suele ocurrir. Eh, te borran y no... Pero bueno, avanzamos el tema y ya lo, lo desarrollamos la, la semana que viene, cuando te borran y, y no dan explicaciones. y nosotros, Exactamente, cuando te borran sin tú darle motivo, ¿eh? ojo. Exactamente. Sin darle motivo, de buenas a primeras. Eso es. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias, feliz semana. Nada, gracias a vosotros, igualmente, un abrazo. Un abrazo y hasta el próximo martes.